entre la industria, la banca y las telecomunicaciones. Ahorita estoy en el rubro de telecomunicaciones y durante esos 10 años de experiencia laboral me he ido especializando en todo lo que es manejo de información, manejo y análisis de información. Y a ver, algo, que, algo personal, me encanta dibujar, de hecho estos días he estado haciéndolo más y, hay, y uno de mis sueños es algún día escribir un libro para, para niños, me encanta, es... Es, una, es pas, una pasión que tengo, ¿no? De hecho que la practico también con mi hija. A ver, ¿qué vamos a ver hoy día? Eh, funciones básicas para empezar a usar R. Manejo de datos en R. No, no, no mucha, mucho sobre esto, pero sí algo básico para trabajar con la, los datasets que, que les voy a mostrar. Y funciones para el análisis numérico de datos, en este caso la de estadística descriptiva, ¿no? Lo que no vamos a ver es gráficos en R, creación de funciones, uso operaciones de vectores y matrices, y estadística inferencial. Esto, si, este, si nos va bien ahora y si ustedes lo quieren, podemos verlo en un, en un siguiente curso y así ir avanzando de nivel en, en el tema de R. De hecho, esta, esta, esta presentación, como les digo, es para introducirnos, para que conozcan la herramienta. y y, y que sean curiosos, ¿no? Y que vayan trabajando y que ustedes vayan experimentando, vayan uh, jugando con el, con el R como es, que, es, es lo que digo yo, ¿no? O sea, jugar. A ver, me gustaría saber si, si pueden hablar un poquito por chat, Steph, a ver, para ir conociéndolos un poco, a ver qué perfiles tienen, qué especialidades tienen, si han estudiado alguna carrera. Porque yo esto le he enviado a algunos... Uh, a ver, quiero saber si tienen algún este background en programación o, o por qué su interés en R, ¿no? ¿Por qué usar R? ¿Por qué están interesados en sí. la herramienta? Uh -huh. Sí. A ver, si sí, por ahí no están muy, muy familiarizados con Zoom, en la parte de abajo tienen un icono de micrófono que debe estar en mute. Si quieren hablar, lo presionan y se desmutean. Y si no, tienen en la parte derecha, eh, o sea, también tienen en... en en la barra de, de abajo tienen uno que dice chat. Si abren eso, les va a abrir eh, un, un panel para que puedan ahí este, chatear. Pero están invitados también Voy a usar el micrófono. Hola, Lucía. Soy Jenny. ¿Qué tal? Este, yo estudié la carrera de Ingeniería de Sistemas. Este, actualmente mi cargo es de Analista de Control de Calidad. Pero también me, me llama, o sea, este, me gustaría involucrarme en lo que es este análisis de datos también. Por ese mi, este, motivo por el cual este, quisiera saber un poco de cómo usar R. ¿no? Ok, gracias. Uh -huh. Veo que sí puedes conocer algo de, de programación básica, quizás. Y te va a ser, sí. te va a ser muy, muy fácil, quizás, conocer algunas cosas de las que voy a mostrarles. Gracias, Jenny. Uh -huh. Bueno, y ¿alguien más? Si no continuamos. Ya. Entonces, ¿por qué usar R? O sea, ahorita yo, por experiencia en laboral y, y experiencia en, tanto en investigaciones que hago, se habla mucho también de Python, ¿no? O sea, ustedes han escuchado hablar de Python pero ¿por qué yo empecé a usar R? Porque me lo enseñaron en la maestría, no desconocía, yo llevé la maestría hace como 2011, 2000, acabé el 2014, por ahí, entonces ahí fue donde conocí la herramienta y la verdad me encantó, me encantó porque es muy práctica, es sencilla de usar, este, hay muchas funciones estadísticas que ya están construidas, es una herramienta color, gratis, gratuita de hecho, y que la funciones que se crean ahí este, eh, este son, son propios de las personas que colaboran con la herramienta, con la construcción de la herramienta, ¿no? O sea, eh, por eso me gusta. Y es ligera, es ligera otra cosa. Ahora que me acuerdo otra cosa que también me ayudó a, a mí a entrar, a entrar más en R es que a veces hay muchas restricciones con el tema de, de instalar programas en herramientas eh, en herramientas de trabajo, ¿no? O PCs de estos de trabajo. Entonces, para mí fue fácil instalar R porque no me pedía, no me pedía mucha, no tenía muchas restricciones en, en este caso. Entonces, por eso decidí usarlo. Y ya ahí como que ya me metí y me especialicé, ¿no? Como les comento, yo ya he dado acá en, en, en WIT una charla y luego también un evento de este año fue de WIT, Women in Data Science. Y fue un poco más avanzado el tema, pero lo que a mí me encantó al momento de dar las charlas es que había mucha gente de otras especialidades. Había gente de marketing, de hecho había una de psicología, había de administración. Entonces, eh, al momento de explicar, eh, siempre trato de que sea algo que, que, que sea entendible, ¿no? Entonces que, que todo el mundo lo, lo capte. Entonces me gustó porque al final se acercaron y me dijeron muy este, gracias y que, que sí habían entendido muy este, la parte básica, lo ¿no? que es como yo suelo explicar, ¿desde dónde? Desde, desde cero. Entonces es por eso que me animé a hacer esta introducción en R y espero que a ustedes también les ido un poco. Bueno, como les dije, R es ligera, tiene, las librerías son gratuitas, hay un, un montón de personas que colaboran en, en crear funciones para... Para, para, para R, es una herramienta que está desde 1990, creo, sí, de los 90. Y, y nada, vamos a ver qué, qué más podemos... Qué más, un a ver, de los que han instalado la herramienta, pueden eh, ir probando, o sea, ir trabajando conmigo y, y, y, y abrirla, o sea, no sé si alguien lo ha hecho ya inclusive y ha abierto R. Una forma de para empezar a programar es ir a archivo, nuevo script y les va a aparecer una pantalla en blanco. Y ahí es donde vamos a empezar a escribir los comandos que yo vaya, vaya, vaya mostrándoles. Me dicen si tienen algún problema o si lo están haciendo. Si sí, recuerdo que pueden utilizar el chat si tienen algún, algún problema, este, o también eh, compartir si es que no, no tienen R, cosa que no. Creo que podría ser mejor este, preguntar quiénes tienen instalado R, para saber cuánto tiempo Lucía podría esperar o, o, o que marque el ritmo de, de cómo van, va a avanzar el taller. Ya, bueno, voy a hacer las siguientes asunciones que tienen R, y si no lo tienen igual, ojo, no han tenido tiempo de instalarlo, al final les voy a enviar a través de, de Steph el código que genere la presentación, eh, para que puedan correrlo. Pero la idea sería avanzar en conjunto, para que ustedes también prueben la herramienta. De hecho, por eso no, se, no les envío el código, para que también ustedes escriban lo que vayamos avanzando. ¿Ya? Entonces, bueno, esta es la manera de una... Oh, hola. Ya, gracias Fabricio. Este, como les dije, van a la parte de archivo, nuevo script, y ahí les va a abrir una pantalla en blanco, y de ahí vamos a empezar a escribir. Ya. Bueno, ahora vamos a ir a, a R, a conocer un poco de las funciones que tenemos ahí, y espero que ustedes me acompañen escribiendo ahí lo, que voy, lo que vayamos viendo en R. Voy a compartirles eh, la pantalla. ¿Listo? ¿Pueden ver la pantalla? Yo ya tengo acá abierto el R y algunas de las funciones que he ido escribiendo. Me, me avisan. Si, este, ¿pueden, ¿Puedes verla tú, la pantalla en R? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Eh, como les dije, les envié esta, este URL donde pueden descargarse descargarse eh, R. Es muy simple de instalar. También les envío un video para ver cómo seguir los pasos y qué es lo que hacemos eh, siempre al momento de aprender esto es algo que, que en todos los lenguajes de programación cuando empiezan lo hacen es imprimir hola mundo entonces escriben print y entre comillas el texto que quieran este con esta función sirve para imprimir texto en este caso cuando para ejecutarlo van a seleccionar el, el comando y le van a dar clic derecho Correr o seleccionar línea. Si ya van agarrando, este, con el, van usando más el, el, el R, de frente le van a hacer un control R, van a seleccionar el texto que quieren ejecutar, le van a dar control R y al lado derecho van a ir viendo cómo se ejecuta el programa, el resultado de la ejecución. No sé si, si me siguen acá. Imagino que sí. Entonces, esto es lo primero que hacemos. Para que conozcan un poco de R, el print, como les dije, sirve para imprimir texto que coloquen dentro de las comillas. O no solo texto, por ejemplo acá, eh, cuando yo escribo esto acá, ¿qué creen que va a escribir? Va a escribir 1, 10. Mm, vamos a probarlo. Le dan control, re, eh, ejecutar. Y lo que va a hacer es, es, es, es imprimir una secuencia del 1 al 10 los, de, de números. Para esto sirve esta función, cuando les ponen uno, dos puntos, el número que ustedes quieran, o tres o cuatro, va a generar una secuencia de, de números entre esos rangos. A ver, por ejemplo acá, si yo le pongo de tres a quince, está la secuencia de tres a quince. Y ustedes pueden poner la secuencia que quieran, y dentro del print, Pueden poner algo así también, o sea, no solo textos, sino números y también los va a imprimir. Ahora, otra cosa que deben saber, cuando quieren asignar estos datos a una variable, la particularidad de R es que esto utiliza para asignar eh, a la variable un, un símbolo con una rayita, el símbolo menor y la rayita. Con esto asignan los valores de esto a una variable. Por ejemplo, yo le doy acá, correr al X, 2.10, y esto ya ha sido así, estos valores que entre el 1 y el 10 ya han sido asignados a la variable X. Si le dan clic, si le corren X, ya la variable tiene los valores del 1 al 10. ¿Me, ¿Me siguen ahí? A ver, voy a ver el chat, a ver si por ahí alguien... no. No hay ninguna pregunta. No, ok. Ahora, para crear un vector de valores, lo que usamos es C y entre paréntesis ponemos, en este caso, los datos que queremos que vayan dentro del vector. Pueden ser texto, pueden ser números etcétera, en este caso yo he puesto la secuencia del 1 al 10 y creamos un vector y. Ahora, ¿esto es diferente que esto? ¿El x es diferente que el y? No, es lo mismo. Igual, con ese, igual que, que colocando uno, dos puntos y el, y, el, y el número al que quiero yo generar la secuencia, va a crear el mismo... Lo mismo que yo haga con el, el parámetro de vector. Ahora, ¿qué puedo poner dentro de esto? De este C, de este, esta variable vector. Puedo poner texto también, si deseo. Hola. Etcétera. Y también voy a crear ahora la variable I, pero con texto. No, no hay ninguna diferencia. La diferencia vendría con este primero, con el primero en que no le asigno ninguna variable la secuencia de valores. O sea, estos valores no van a estar, no van a estar guardados en ningún lado. Se van a quedar ahí. No se va a asignar a ninguna variable, por lo cual no puedo volver a utilizarlos. Es por eso que yo necesito asignarle una variable si es que quiero reutilizarlo en alguna otra función. Ahora, otra, otra cosa que, que es muy importante saber y que de hecho cuando ustedes empiecen a programar en R quizás se pierdan un poco en cuando asignen las variables y es que no mantiene un orden, es la función class. ¿Qué, es la, cuál, qué, qué hace la función class? Te dice el tipo de dato que es esa variable. En este caso es una variable de enteros, de, de un vector de enteros, de números. Si yo hiciera esto allí que ahora he cambiado del 1 al 10 a vector de de, de de palabras que creen que me daría, a ver, vamos a correrlo. Me va a dar que es de caracteres, claro, es de texto. Ahora, algunas operaciones básicas en R, este, suma, en este caso es sum. Puedo sumar como como han visto yo puedo sumar sin especificar los valores de la del vector de frente pongo el nombre el, el vector y lo que va a hacer es sumarme es sumarme todos los las variables que están dentro del vector no necesito especificarles es algo súper chévere de R que no necesitas especificar nada acá poner los valores igual podría hacer con esto Puedes hacer operaciones con estos vectores. ¿Qué creen? X es un vector, ¿no? ¿Verdad? Lo hemos visto arriba, un vector de secuencia del 1 al 10. ¿Qué pasaría si yo le sumo 5? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Me va a sumar 5 al primer valor, al último o a todos los elementos? Bueno, probémoslo a ver qué sale. Miren. Le va a sumar el 5 a cada valor del, del vector X. Pero en cuenta? Es, es súper sencillo. ¿Y qué pasaría si yo le sumo otro, otro vector, pero de secuencia del 11 al 20? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Les va a sumar a, a todos los valores cada vector? ¿O por, por cada valor del, de la posición 1 con el 1, del 2 con, con el 1? Probemos, a ver. Lo que va a hacer es sumarle al... al al vector de la misma posición, el, el número de la misma posición de X con el valor de la posición del vector este del 11 al 20. ¿Se dan cuenta? Si acá X era 1, en la primera posición lo va a sumar con el 11. En el X2 le va a sumar que es 2, que es le va a sumar con el 12, 14. Y al último, que es el 10, con el 20, 30. ¿Pero qué pasa si yo no le pongo un vector del mismo tamaño? ¿Qué pasa si yo, este no es un vector de 10, sino fuera de 9? ¿Podrá sumar o no podrá sumar? ¿Qué creen? ¿Un error? No. A ver, vamos a ver, va a haber error. Vamos a ver, dicen que hay un error. Sí. Porque solamente puedes hacer esa operación si los vectores son del mismo tamaño o si es solamente un valor y le sumas a todos los vectores, a todos los variables que están dentro del vector. Entonces tiene que ser del mismo tamaño. Regresamos. Y ahí no va a ocurrir error. De hecho, la idea es que ustedes vayan jugando y probando porque el hecho, el hecho que les dé un error los va a ayudar a ustedes a darse... A, a ser curiosos y quizás esto, esto ayudarse de herramientas en, en buscadores y ver qué, a qué se puede ver ¿no? Ahorita estamos probando. Ahora, un poco de, de funciones de manejo de texto. Como les dije, una variable puede tener un valor entero, un valor decimal y, o, o texto. En este caso le voy a asignar esta variable n, m, un texto. Hola, ya lo habíamos visto en la anterior, que el tipo de dato que me va a dar es carácter. Ahora, ya, habíamos, ya había adelantado que cuando, en el vector tú también puedes poner valores de tipo carácter. N. Hola, mundo. En este caso son dos valores diferentes, no es un solo texto. Porque por un lado estoy poniendo el valor hola y por otro lado el valor mundo. Si yo, acá vamos a buscar, vamos a encontrar otra función que es muy usada, len. ¿Qué creen que me va a dar? Si yo le pongo el len de n, en este caso el vector de, de dos palabras, ¿no? de, de dos textos. Bueno, vamos a probar. Me va a dar dos. Porque son dos valores del vector. ¿Y qué tipo? Y bueno, estos tipos de carácter. Ya. Ahora, otra función también usada para, la, para manejo de texto, el PAS, paste, que lo que me va a hacer es concatenar, informe, concatenar el texto. Como ven, acá no es un vector, ojo. Lo que estoy haciendo es concatenando dos palabras que al final da como resultado solo un texto. No es dos textos separados. Es un texto. Si se dan cuenta acá, en la parte de resultados, en la primera parte donde armamos nuestro vector, en N, cuando ustedes vean, te, van a, te va a dar acá, en la primera fila, el valor hola y el mundo entre comillas cada uno. Pero si yo hago el paste que, que, que vimos acá, lo que va a hacer es crearme solo un, un valor cadena. A ver, hola mundo. Es solo un texto. Vayamos. ¿qué, qué va? Ya Sabemos que el, que el class es carácter. Vamos a ver, igual probarlo. No le asigna el valor a la variable f. Por eso no lo reconoce. Ahora sí. ¿Qué longitud creen que me va a dar el f? ¿Me va a dar 2? ¿Me va a dar ¿Qué, valor, qué longitud creen que me va a dar? ¿Me va a dar la longitud de la cadena? ¿La cantidad de caracteres? Mm, ya, vamos a probarlo. Me va da a dar la longitud 1, porque solamente es un texto, es una cadena. No son dos separadas como era el anterior vector. Pero, ya. No hubiera, quizás, ustedes no sé si tienen familiaridad con, con Excel. De hecho, cuando uno pone quizás en una fila y pone largo, en, en Excel me parece que se usa la, la función largo, y le asignan adentro una, un, un valor de una celda donde hay texto, ¿qué esperan obtener? De hecho, esperan obtener quizás el tamaño de la cadena, no sea la cantidad de caracteres que tienen. Pero en este caso, no nos está dando el tamaño de la, de la longitud, sino nos está, nos está dando, no nos está dando el tamaño de la cadena de caracteres, sino nos está dando la longitud del vector. Ojo ahí, porque más adelante vamos a ver algo. Bueno, read line, que lo que hace es introducir texto, que te pide en la, en la línea de comando acá, en la línea de en la consola de salida de, de, de información, y acá pueden poner el texto que quieran, en este caso voy a poner mi nombre, enter, y lo que va a hacer es asignarles el valor que ustedes han ingresado a esta variable nombre. Lucía Trujillo, el valor que ingresé. Esta es para pedir información y asignarle una variable. Luego, acá ya teníamos la variable m, que se acuerdan que era. Creo que acá no la puse clase. Se me perdió la variable m. Ya, pero acá le voy a poner n. Recordemos que PAS es para concatenar caracteres, este, cadenas de texto. Y si yo lo concateno con la variable que ingresé, va a decir, hola Lucía Trujillo, mundo Lucía Trujillo, porque N era dos, dos textos, ¿no? ¿no? un vector de dos textos, hola y mundo. Por eso es que la, la, el texto que yo ingresé lo concatena con hola y el otro mundo... El otro, la, el otro texto mundo con mi nombre también es así como la operación que vimos de x más 5 para el caso de números pero en este caso para texto no sé si me siguen o algo por ahí no, no me dejé explicar bien a ver voy a leer el chat sí, lo que pasa es que me parece que yo en el texto le había borrado el m pero M acá, lo, lo construimos. M puede ser, vamos a escribir hola, la variable hola, de texto hola, le asigno M, eso era lo que quería hacer. Y luego concatenar M con mi nombre. Y yo, para que diga al final, hola Lucía, eso era lo que quería hacer. Se me ha borrado por ahí la, lo que había hecho M. Ah, acá está, acá estaba, acá estaba, perdón, estaba distraída, sí, sí estaba. Ya, hasta ahí espero que me sigan. Si tienen duda, por favor, no, no duden en preguntar, pero no, no avanzar muy, muy rápido. Y luego hacemos, leen de esto, bueno, esto ya les expliqué, va a dar uno, es un solo texto. Ahora, si ustedes van creando variables como, que es lo, como es lo que me acaba de pasar, que se me pasó que yo ya había creado la variable m y no me acordaba, esta función les va a ayudar a recordar las variables que tienen creadas y que yo debí usar para recordar que había creado m. Ya habíamos creado f, m, n, nombre, x, y. nombres del que ingresé en la consola. x, y las variables numéricas y x la variable numérica y luego que cambie de número y luego lo cambie a texto ahí está les va a ir a, a, les va a ayudar a, a recordar qué variables van creando ahora quedó una pregunta ahí que les dije que de los que estén familiarizados con el uso de Excel cuando usan Excel y ustedes usan una función que se llama largo normalmente lo que les da como resultado si ese es largo, le ponen como parámetro un texto, lo que les va a dar es el tamaño del texto, ¿verdad? Es el tamaño, es, es el número de caracteres del texto. Cosa que no me ha sucedido a mí acá, porque lo que me daba el len del vector o del texto que yo pusiera acá adentro, era la cantidad de, de, de parámetros del vector, no me daba el tamaño de cada parámetro del vector, en este caso si fuera texto, ¿no? Entonces, acá hay una función que se llama strLength, que yo le puedo pasar como parámetro eh, el, valor, el texto, y lo que me va a dar es... ¿error? <risa> mm, o sea, no funciona, está mal, que yo me equivoqué acá no existe, me dio un error. Entonces, espero que lo que haya explicado acá arriba, algo les, les haya quedado claro, porque ahora lo que voy a pasar a, a explicarles es el tema de librerías y paquetes en R. Porque yo no voy a poder usar esta función si es que yo no instaló antes un paquete o librería de R, que les voy a pasar a explicar ahora, si es que no tienen alguna pregunta sobre esto, ¿no? ver el chat. Es el momento. Es que todo queda... Si tienen preguntas, no se queden con preguntas. Ya. Bueno, como no hay preguntas, voy a pasar a explicarles el tema de paquetes en R, que es los, el siguiente tema. Ya que hemos jugado un poco con R, ya les mostró algunas partes básicas de uso de de las variables, de la asignación de valores a variables, de un poco de vectores, porque vectores es inmenso, en verdad, y mucho mucho por ver, sería una, un, un mit aparte, e inclusive el manejo de texto también. Voy a pasarles a explicar, bueno, acá un resumen de, lo que, de, la función de, la, de las funciones que hemos visto, hemos visto el print, que es para imprimir texto en consola. El class, validamos el tipo de datos que hemos visto. Suma, sumamos los valores que están dentro de, del vector. O también, si, si queremos, podemos poner este, los números nosotros, no el vector. Len, que te da el tamaño del vector. Paste, para concatenar texto. ReadLine, que te permitía leer un valor que tú ingresabas en la consola. LS, para las variables, ver las variables que ya habíamos creado. El get, ah, esto me olvidé. Ya, bueno, lo retomo cuando vayamos a la parte de, de, de, de librerías o paquetes. Que es donde la ruta donde se guardan los archivos y set de doble que seteamos la ruta. Esto les voy a explicar luego ya en la parte cuando vayamos a la parte de, de, de usar R. Ahora, ¿qué son paquetes? A ver, de los que entendí, vio Jenny creo que tenía experiencia en programación. No sé en qué lenguaje tendrá experiencia programando. Pero los paquetes este, son como ya funciones pre que solamente que lo que harías es llamarlas dentro del programa que tú estás construyendo. Ya alguien se dio el trabajo de crear esa función y, y la colgó eh, en el repositorio de R para que tú la puedas usar, bajártela e instalarla en tu programa. Están diseñadas para tareas específicas, o sea, no es que un solo paquete tenga todo, sino que hay paquetes por, por, por cada cosa que quieras hacer en R. Eh, por ejemplo, yo me he especializado por el, mi trabajo, que vemos un montón de temas de geolocalización. Hay una librería que se llama Google Way, donde lo que tú puedes hacer es usar los APIs que, de Google del Google Maps, para poder sacar información de rutas, de direcciones, referenciar una dirección, etc. Todo eso ya alguien lo ha construido y lo, lo ha dejado en el repositorio de ODR para que tú lo puedas usar. Para eso existen funciones específicas para cada cosa que quieras hacer. Esos son los paquetes. Eh, hay paquetes para minería de datos, para web Scrappy. Hay de todo, en verdad, para gráficas. Eh, no sé si alguien tenga dudas, si, si, si alguien tenga alguna duda de un paquete en específico, pero de lo que yo he tenido experiencia usando R, he encontrado muchas librerías ya creadas en necesidades que tenía de algo. No he visto algo que, que yo necesitara y no estuviera en R, la verdad. Bueno, ¿alguna duda de paquetes? O sea, Ahora vamos a aprender cómo... Una pregunta. ¿Y en los paquetes? O sea, ¿cómo es que cómo es que vas encontrando los paquetes? O sea, obviamente ya sé que tipo en Google R no sé lo que necesite. ¿Pero hay algún tipo, un repositorio que tenga documentación de paquetes? Sí. sí de hecho, eso es lo que me iba a mostrarles al final. Eh, íbamos a entrar un rato a la página web de R, de donde se han descargado sí. el... El programa, hay una parte de documentación donde salen todas las librerías que, que están disponibles en R y ahí pueden leer la descripción de cada una. Es muy chévere, es muy interesante, la verdad. Si ustedes necesitan algo específico, pueden entrar ahí y buscar o simplemente curiosar, ¿no? Para ver qué, qué es lo que qué es, qué ya existe. Ya, ahora vamos a ver en R este tema de manejo de paquetes. A ver, los voy a compartir mi pantalla. Oh, yeah, está. Y de hecho es mejor que vayan a la página a buscar lo que hay, quizás porque el hecho de descargarte un paquete, o sea me ha pasado, ¿eh? me ha pasado inclusive que yo quiero un paquete y lo busco en Google y como son zipeados, porque tú eso lo puedes agregar dentro de una, de una carpeta específica dentro de la instalación de R, lo descargas y quizás te puedes encontrar virus, no sé, <risa> o cualquier cosa, ¿no? Entonces mejor es ir a la página oficial y, y, o hacerlo a través de R que ya ahora les voy a enseñar. Ya, bueno, les voy a enseñar eso. Ya, para terminar de explicarles, no les había enseñado esa función getWD que esto me ayuda un montón porque al momento que ustedes quieren guardar algo en R o saber este cuál es la ruta predefinida cuando instalan esto te va a decir cuál es la ruta predefinida de donde vas a guardar tus archivos o el, o el donde empieces a, a guardar tu información en mi caso es esta mi ruta y si yo quiero cambiarla con set pongo la ruta que quiero donde quiero que se guarden mis archivos y lo va a cambiar en este caso es la misma así que no van a ver ningún cambio ya pero lo voy a poner a ver esto lo voy a quitar el error voy a poner el get BW. ya ya ves está sin error ahí lo cambio ahora tengan cuidado porque un error muy común de los que recién ven r es el tema de, del backslash o el slash no o sea r utiliza este para el momento de, de poner la ruta de, del, del directorio donde, donde desean guardar su información. Así que no se trame. Por ejemplo, yo pongo el backslash, no va a funcionar. Y eso es lo que normalmente encuentran ustedes cuando quieren, cuando sacan la, la dirección de la ruta de su explorador de archivos, ¿no? Ahorita les voy a demostrar lo que yo acabo de sacar del explorador. Me va, es esto el backslash, pero eso no es lo que usa R, lo tienen que cambiar ojo. Y ahí va a estar todo bien y van a poder guardar los archivos. Ya, sigamos. Ahora, les iba a explicar la parte de paquetes. Cuando tratamos de usar la función string length, bueno, strlen para hallar el tamaño del del, del texto, el tema, eh, la cantidad de caracteres del texto, me salió un error, ¿verdad? Me salió, no se puede encontrar la función. Eh, efectivamente no se puede encontrar, ¿por qué? Porque necesito instalar un paquete. Y como les dije, el paquete que tiene incluida esta función es el Tidyverse. Así se llama, Tidyverse. Y para poder instalar este paquete, hay una función que es install.package. La vamos a ejecutar ahora. Y miren lo que les va a salir. A ver. Creo que yo ya lo tengo instalado. A ver, no sé si me salga a mí, pero. A ver ustedes. Ya. No, sí, efectivamente. Les va a salir una, una ventana. Donde les va a pedir de dónde quieren la ruta del servidor. Donde está ese, ese paquete. En verdad debería estar en todos. Pero vamos a elegir uno. Yo siempre elijo este de acá. Porque es el último. Y. Bueno, normalmente está todo ahí. El usa un HTTPS y le dan OK. Creo que va a demorar, espero que no. Ahora no sé con la conexión a internet. Ya, no se preocupen todo eso que sale, está instalando el paquete. Ya no demoró, fue rapidísimo. Ya instaló el paquete. Ahora, ¿cómo lo uso? Porque el hecho de que ya lo haya descargado e instalado dentro de mis paquetes que yo tenga en R, no significa que ya automáticamente lo voy a usar. No, la tienen que llamar e incluir dentro de su programa. Si ustedes conocen algún otro lenguaje de programación, esto es muy común hacer. En Java, Python, muchos lenguajes de programación. Llamar a las librerías ya existentes. En este caso, para llamar una librería en R, usan Library y ponen el nombre del paquete. Y ya la va a incluir dentro de su programa. A ver, ya está. Ahora, si yo ejecuto ese, esa función que no, que me, la cual me salió error, etc. Ahora, ¿qué creen? ¿Que me va a correr? Ahora vamos a ver. Sí, me corrió. Ya me corrió. Y recuerdan que, qué valor era F. A ver, vamos a ver. F era hola mundo, que tiene a ver cuatro, cinco, 10 caracteres. Y ahora ese strlen me da el tamaño de caracteres de esa. El tamaño en caracteres de esa palabra. 10, ¿no? 10 caracteres. Eso era lo que yo quería. No quería el tamaño del vector ni ni cuántos cuántos parámetros tienes, nada de eso. Como te digo, si yo usaba LEN solo, me daba uno, que era una palabra. Pero ahora si uso ese TRE LEN, ya me da el tamaño de la, en caracteres de la palabra, ¿no? 10 ¿Vieron? Ahora, si ustedes quieren saber más del paquete, ver qué otras funciones pueden pueden servir de este paquete, pueden usar la función package description y el nombre de, en este caso, tidyverse. pueden poner el nombre del paquete que deseen. Que, que ustedes ya hayan averiguado y que les sirva para algo, alguna función específica que ustedes deseen. Y miren lo que les va a salir. Les va a salir información de ese paquete, como el autor, qué versión es, porque estos paquetes también tienen versión. En algún momento, este paquete puede dejar de servirle, porque cambiaron el nombre de ese TRLEN y le pusieron ese en 2. Ya no está hábiles, entonces actualizan el paquete. tiene que actualizar. Esta es la versión 1.3.0, quiénes fueron los que crearon. La descripción, qué cosa es Tidyverse. Tidyverse sí. eh, ah, set of packages that work in harmony because they share common data representation map. Eh, la licencia... Tiene una página web, miren, inclusive tiene su propia página, no es la página de... Y tiene una, un repositorio para, me imagino, hacer modificaciones de estas funciones de Tidyverse. Books reports. Hay un montón de información ahí. Pero, si quieren información más entendible, porque quizás no entiendan algunas de las cosas que hay acá, un código, bueno, ya hay cosas raras. Hay una función, el help package y adentro como parámetro le ponen package y el nombre de la librería y vamos a ver qué nos lleva. Nos va a llevar una página web. No, no sé, no, creo que no pueden ver esta página web porque tengo que compartírselas, pero si ven starting http de helpserver.com, me va a abrir una página web que ahorita les voy a compartir. Me abrió en mi navegador. A ver, me abrió esta página. Y acá... Hay más información de paquete, que le dan clic a cada uno. Después salí, a ver, las funciones, Deps, Description, File. Este es el texto que hemos visto hace rato, de Descripción. Deps, Tediverse, de de Deps. Son O sea, A mí me imagino que si ejecutan una de esas funciones, con estos A, ah, mucha de la información que van a encontrar de alguna función que ustedes no sepan de en R, les va a salir como que este formato, donde ponen siempre una descripción para qué se usa argumentos, y algunos incluyen ejemplos. Ahora, ahora les voy a volver a compartir mi este, pantalla de R, pero quiero mostrarle algo que me había olvidado. Bueno, esto es para el, la ayuda de, del package de Tidyverse. Pero, si ustedes quieren saber información de alguna función en específico del paquete, algo que, es, que se usa siempre es poner signo de interrogación y el nombre de la función. En este caso, vamos a ir al strleng, que te da el tamaño de, en caracteres del vector. ¿no? Si yo pongo signo de interrogación, length y lo ejecuto, me va a ir otra vez una pantalla, a ver, les voy a compartir mi navegador para ver qué me salió. Está el navegador y les va a salir con qué parámetros usa esta, esta función y para qué es. Esto es muy útil, la verdad, siempre lo van a estar usando porque inclusive algunas de las funciones que yo les he enseñado tienen parámetros adicionales que les pueden ayudar en adelante. Y como les dije, incluye ejemplos. Ustedes pueden agarrar estos ejemplos, copiarlos y, eje y ejecutarlos, ¿no? En este caso solamente permite un parámetro, la función permite un parámetro, que es la cadena. Pero hay otras funciones que permiten muchas, que no es necesario que pongas valor a todos esos parámetros, solamente los que tú, los que tú necesites, ¿no? Esto es, esto de verdad que es, se les va a ayudar mucho cuando empiecen a trabajar en R. A ver, ya les voy a volver a compartir mi pantalla. de se... Listo. Ahora. El Session Info. ¿Para qué les sirve el Session Info? A ver, vamos a ejecutarlo. Ya. Lo que les da el Session Info son las, los paquetes que ya han instalado dentro de su programa, dentro de esta sesión. O que están usando, perdón. Están usando esta sesión. Eso le va a ayudar a, si creen, tienen un paquete adicional y no se acuerdan, porque este archivo de programación se puede ver inmenso, no se acuerdan si lo han llamado. Lo, ahí les va a decir, no, sí lo estás usando, ¿no? ya lo tienes instalado, ya, ya, ya, lo, ya, lo, ya lo estás usando, ya has incluido esa librería dentro de tu programa. Ahora hay reglas de programación, ¿no? Normalmente lo que se hace ahí como que códigos. Al inicio se definen las librerías que vas a usar y luego empiezas a programar. Y ahorita les estoy dando paso a paso cómo ir aprendiendo de RK, ¿no? Pero no significa que este sea el orden correcto de empezar a programar en R, por si acaso. Ustedes sean más ordenados. Ya, y esta función install Package les va a decir los paquetes que ya tienen preinstalados dentro de su programa. Dentro de, del R. Que ya han descargado. Así como el, hice esta parte de install Package e install el Tidyverse, esto igual. Hay muchos paquetes ya que vienen en R que no necesitan incluirlo. Pero hay Cosas, como les dije, muy específicas que sí van a necesitar agregar. Por ejemplo, al momento de, de iniciar, eh, empezar a programar, enseñarle este print, de este X, este class, no necesité ingresar ningún paquete, porque ese paquete ya estaba incluido en la no, librería. Perdón. No necesité ninguna librería. Para cosas ya bien específicas, ahí es donde ya empiezo a llamar a las librerías. Ya, ahora voy a regresar a mi PPT. Y espero que Lucía, hayan... Lucía. ¿Sí? Hola, Lucía. Soy Rosita. este Una consulta. Si yo no supiera, eh, por ejemplo, el, el instalar Package, no sé, el, la función... Creo que hay otra manera, ¿no? En opciones. Ah, ok. Sí. Sí, sí, sí, sí. sí. Porque eso me pasaba a veces. Yo digitaba mal instalar Package y no, no, no jalaba nada. Entonces me iba a otra opción, que está creo que arriba, ¿no? Uh -huh. Y de ahí ya, y era los, la versión actualizada, porque sí es cierto, ¿no? Cuando hay versiones antiguas ya, fun, ya no funciona. Entonces, ahí es donde eh, yo me enteraba de la nueva versión también. Sí, efectivamente, tienes razón Rosa, y eso me olvidé de explicarle. Dentro de, del menú de R también pueden hacer la instalación de paquetes. No es necesario que lo hagan a través de todo, a través de línea de comando. De hecho, esto es algo práctico, porque ya no sales de tu... Pantalla de programación, pero en el menú también hay una opción. Van a paquetes, instalar paquetes. No se ve. ¿No, no se, se ve? A ver, a ver. ¿Qué ven? ¿Ven el appt? Sí, a ver, voy paquetes. a. Regresar. Voy a regresar. Ya, ¿ahora sí ven eh, R? Sí. Ya, perfecto. Como le estaba explicando, en el menú de R también hay una opción acá, que se llama, van a paquetes, actualizar paquetes, en este caso si la versión está ya es una nueva versión, o instalar, si es que no la tiene. Van acá, la parte de instalación, en este caso, como yo ya elegí el servidor o el CRAN de donde bajarme el paquete, lo único que me queda es buscar ese paquete que yo quiero, ¿no? Y en este caso es el Tidyverse, lo que está ahora en orden alfabético. Buscan la, el, el paquete PQRCT. No me pasé, acá está, está Creo que por eso también ya me acostumbré a usar el INE Comando. Ya. Y ahí ven el paquete, le dan OK y se instala. En este caso ya estaba instalado, entonces ya, ya no necesita instalarlo nuevamente. Incluido el paquete. Entonces, si necesitan actualizar, si necesitan cambiar el repositorio, porque también porque sucede también que en otros cran perdón, Perdón. No, nadie hola, ¿alguien tiene el, el, el... hola, tengo una duda. Eh, partiendo justo de esta consulta, este, esto que estás, este que estás utilizando tú es R y ¿cuál sería la diferencia con RStudio? Porque, por ejemplo, yo tengo eh, descargado el RStudio ya por, por algún ejercicio básico que hice en algún tiempo, pero este RStudio tiene como cuatro campos. ¿Cuál es la diferencia con este R que tú tienes? Ah, okay. Y perdón, ah. si ya lo habías pero entré un poquito tarde. Gracias. No te preocupes, está bien. Y es una buena pregunta que incluso me olvidé de decirles ahí al inicio. O sea, el R, este es el lenguaje de programación y es como que la consola básica para empezar a programar. Pero el RStudio es como un IDE que tú ahí, bueno, algún creo que la versión del R, yo de hecho también lo tengo otro pero el RStudio, sí, ¿cierto? Lo tengo. Me parece, ya ah. no me acuerdo porque hace tiempo lo instalé. Este, que ya viene con el R incluido, pero si no es así, tienes que instalarte el R primero y luego el RStudio. Lo que hace el RStudio es facilitarte un poco la parte de la programación, porque, eh, por ejemplo, cuando estás programando, lo que hace es, si tú usas una función print, por ejemplo, empiezas a escribir print y empieza a salirte por default, eh, las funciones que, que comienzan con, ese, con, esa, con esas palabras, ¿no? y ahí tú la seleccionas, o sea, te facilita la programación, más no es un lenguaje de programación, es el líder, es el entorno donde tú empiezas a programar. Pero sí, igual, y es, es este, te ayuda un montón, te ayuda un montón porque te, te facilita la visualización, porque tienes cuatro pantallas, me parece que una te muestra cómo va asignándose las variables, abajo te muestra los resultados o texto, y el otro te, vamos, este, te va mostrando, por ejemplo, el avance de carga de algo, de, de tus datos, etc. Acá lo tengo. Vamos a abrirlo. Yo no lo uso mucho porque me gusta más la parte así de texto, escribir y, y empezar a jugar acá que el RStudio es más visual, ¿no? Más es más ver, visual, más gráfica, es un, un ID que, que resultados, te resultados, Pero marea un poquito, porque como tú dices, son cuatro pantallas que se comparten a la vez. Este ¿No? es el RStudio. De hecho, ya acá hay una que ya estaba que ya estaba programando acá. Preciolí, bueno, ya. Estas son mis notas de lo que dicen. Sí, momento. hay una consulta. El RStudio o, esta, o este R, eh, entiendo que es para R Analytics. ¿No? Y hay otro que es para data mining. ¿Es lo mismo o, o no? Eh, el R, estudio para análisis y data mining. Yo entiendo que es lo mismo. De verdad que no, no sé ese de data mining. No, no ten, la verdad que ahí no, no, no he entrado mucho en el tema de los IDEs. Pero para mí es, debería ser lo mismo. O sea, el lenguaje es el mismo, no es R. Tendría que, ahí queda una duda, porque yo si no me metí en mucho tema de, de, de IDEX, pero sí he trabajado en el RStudio. No me gusta, como les dije, porque a mí se me hace más fácil escribir y me confunde cuando acá aparecen las variables. Y de hecho se me colgaba un montón. Y el R, el otro R no. Pero sí, si, eh, acá te ayuda para ir conociendo más de la librería. Como te dije, si yo escribo print acá, mira, ¿ves? Apareciendo la lista de, y, y lo que significa cada... Lo que, los parámetros de esa variable, ¿no? Eso te ayuda un montón. Y puedes buscar algo muy específico acá. gracias. Te ayuda un montón, en verdad, para la parte de programación, para que vayas viendo qué variables existen en ese paquete, por ejemplo también lo puedes hacer y te va apareciendo abajo. O sea, no sé si tienen, eh, han, han visto algún lenguaje de programación. Otros sí, por ejemplo, Java es el lenguaje, pero utiliza, hay ides que te ayudan a programar en Java. Por ejemplo, Eclipse, que yo conozco y que me acuerdo hace tiempo, hace años lo he visto. No sé, por ejemplo, eh, a ver, Steph, tú también conoces algún IDE de Java, <risa> que, que no sé cuál utilices. Al <risa> Exacto. Son solamente plataformas que te ayudan a programar. Nada ah, una más. pregunta de Jenny. Jenny Guaman dice, favor en Secure Crown Mirrors que usa, se selecciona. ¿Se está descargando un paquete? Eh, eh, me imagino que estás instalando, estás tratando de instalar un paquete y te pregunta el Crown. Eh, yo elegí, puedes elegir cualquiera, pero lo que pasa es que en alguno de esos CRAS no está el paquete, pero yo siempre elijo el penúltimo, me parece, o el antepenúltimo, y, y siempre encuentro los paquetes que necesito. Puedes Aquí. elegir ese. Ya está bien, gracias. Ya. Quedó claro eso del RStudio, o sea, no es que sea, o sea, no es que... No sea R, es igual es R, pero te ayuda el tema de, de, de programación en, en es que te aparece. Y tiene Digamos más código. Con este R es, te sirve más para, para código. Y el otro es más para resultados o algo así. Bueno, a mí me parece más ligero, más más fácil de usar que el otro, porque el otro me confundía un poco, sí, la verdad, por las pantallas que tenía. Eh, las diferentes secciones, pero de hecho también lo puedes volver a usar si le quitas esas pantallas, porque también las puedes sacar, o sea, no, no hay problema, pero a mí se me colgaba, por eso ya no utilicé, de hecho acá tengo el R en la versión 3.5, ya actualicé la 4 para enseñarle a ustedes, y acá tengo el RStudio. Es cuestión de gustos, la verdad. Pero igual puedes usar el, lo mismo que estoy escribiendo acá, y cuando lo abras, te va a abrir en RStudio, lo mismo. A ver, ya, a ver, continuando. Ahora sí les voy a compartir el... segundo. Share la PPT. No sé cuánto tiempo me queda, creo que ya pasó la hora. <risa> ya, pero vamos a ver rapidito la parte de la aplicación, porque no es difícil, no es difícil para nada. O sea, ya con lo que les he enseñado ya tienen idea de cómo asignar una variable, cómo usar una cadena... Cómo instalar un paquete, cómo usar los valores, eh, los vectores, bueno, texto, funciones, suma, ya. Y ahora vamos a ver, bueno, a hacer un repaso de lo que aprendimos. Install Package, Library, Package Description, Help, Session Info, Install Package. Y acá faltó el signo de interrogación, que les dije, ponen el signo de interrogación, y el nombre de la función, y les va a abrir una página web donde está la descripción de esa función, para qué, qué parámetros utiliza, y unos ejemplos prácticos que pueden copiar y pegar y ejecutarlos en la rama. Eso es lo que hemos aprendido ahorita de los paquetes. Y ahora sí, un poco de la aplicación en estadística descriptiva, a ver si algunos tienen idea de lo que es estadística descriptiva. No sé si hay algún compañerito acá de psicología que le pase en la URL, ¿vale? pero... A ver, ¿qué es la estadística descriptiva? Vamos a ver un poco de teoría. En la estadística descriptiva hay dos ramos. El, perdón, en la estadística. Estoy mal. En la estadística hay dos, dos ramas: Estadística descriptiva y estadística inferencial. ¿Qué vemos en la estadística descriptiva? Bueno, vamos a ver características generales. ¿Qué significa eso? Vamos a resumir en unas cuantas variables, algunas características de una, de información que tengamos. Y en pocas variables vamos a resumir todos este, esos datos que tengamos en una gran base de información. eso es la estadística descriptiva. En, en estadística inferencial, mmm, a ver, ¿cómo les explico la estadística diferencial? Eh, vamos a deducir las propiedades de una, de una base. ¿Cómo es eso? Eh, vamos a analizar y estudiar la base de una población y a partir, una, a partir de una muestra de esa población. O sea, no voy a agarrar todo, sino a partir de una muestra voy a deducir valores de esta, de esta población. Eso es la diferencia entre estadística descriptiva y la estadística diferencial. Ahora, ¿qué variables estadísticas es, es, existen en la estadística descriptiva? Ojo que, es, si bien estas dos ramas, ahorita la que voy a este, ver la, la aplicación que voy a ver ahora es solo de estadística descriptiva, lo que pasa es que quería darle un, un alcance de lo que es estad, de la estadística. Eh, en la estadística descriptiva van a conocer algunas de estas variables para las medidas de posición central: la media, la mediana y la moda. No sé si todos están familiarizados con el cálculo de la media, o el cálculo de la media no la moda, pero igual esta presentación se las voy a compartir. Bueno, la media es la suma de los valores del vector y dividido entre la cantidad de, de valores de ese vector numérico. ¿no? La mediana es el valor medio de un conjunto ordenado, ojo, ¿eh? tiene que estar ordenado para calcular la mediana, el valor medio de ese, de ese vector. Y la moda es el valor que se repite más dentro de nuestro conjunto de datos. Esas son las medidas de posición central. Luego, las medidas de posición no central son los cuartiles. Y percentiles, bueno, es como que una aplicación del cuartil, en verdad, porque es, es lo mismo. Es más, de, algo más detallado del cuartil, si quieren verlo así. Cuart los cuartiles, cuando ustedes empiezan a, a usar esta función dentro de. de el R les va a dar en, este, en el R les va a dar tres valores, pero los dos, el primero y el último, como que no importa mucho porque son cosas obvias. Pero el cuartil 1, 2 y 3 no son tan obvias, porque el, cuart el cuartil 0 es el primer valor y el cuartil 4 es el último valor de la lista de, de, de valores del vector. El cuartil 1 es. Eh, deja a la izquierda el 25% de los datos. El cuartil 2 es el valor medio y esto es, es igual a la mediana. Y el cuartil 3 deja a la derecha el 25% de los valores. Ahora, ¿qué son los percentiles? Es como que... A ver, va a dividir la, nuestra, nuestra base eh, de acuerdo a, a, a puntos que tengamos en nuestra serie de datos. Por ejemplo... El percentil 25 vendría a ser el cuartil 1 y el percentil 50 vendría a ser el cuartil 2. Ahí espero que no estén volando. Y el percentil eh, 75 vendría a ser el cuartil, el cuartil 3. Y ahí lo vamos a ver en la práctica cuando empecemos a verlo en el y ellos se van a familiarizar. Ahorita no, no, no se preocupe por eso. Es bueno ver esto en la práctica, más que ahorita de traten de entender esto. Ya, estas son las medidas de posición central y luego las medidas de dispersión. Que tenemos el rango que vendría a ser el valor máximo menos el mínimo, el rango intercuartílico, que ya hemos hablado cuáles son los cuartiles, que vendría a ser el cuartil 3 menos el cuartil 1 y la varianza. ¿Ok? Y también está la fórmula que es el valor menos la media al cuadrado entre el valor total de el vector menos 1. Estos son algunas de las variables descriptivas que les voy a mostrar, porque hay más. O sea, si hablamos del tema de dispersión, medidas de posición central, nos podemos meter acá también una fumada en la media geométrica, en la media aritmética, pero la verdad ahorita, no vamos, lo, lo, lo que quiero que vean acá es cómo usar estas medidas dentro del árbol. Ese es mi objetivo lo usen y empiecen por poquitos a empezar a usar en Jan con herramientas estadísticas. Del R. Eh, ¿Cuál es el problema? Bueno, eh, otra, otra cosa chévere del R es que ya incluye, li hay librerías con data que puedes utilizar para poder probar estas funciones, estas funciones que yo les digo. Y de hecho yo ahorita la que voy a usar es una, es de datos suizos de fertilidad e indicadores socioeconómicos del año 1888. Es una librería suite, se llama. Y los valores están en porcentajes y tiene seis columnas, o seis. seis. Este, seis columnas, seis parámetros. ¿no? Y, tiene, y cada fila es una ciudad. Una provincia franco-lemana de Suiza, son 40, en total para ese año 47 provincias. A ver, vamos a ver mejor, vamos a dejarlo de hablar y vamos a meter esto en R. Para que... A ver, perdón. Voy a compartirle el R. ¿Ven acá mi pantalla en R? Sí, sí se ve. Sí. Ya. Como les dije, lo chévere de R es que también puedes jugar con información que ya encuentras como librerías, con, con librerías dentro del R, ¿no? Y de hecho vamos a recordar este tema de instalación o agregar una librería en Aler. R. En este caso vamos a utilizar la, la Swiss. Ah, no, pero, perdón, la Swiss no necesitas instalarla, ya, ya viene dentro de, de la instalación de R. ¿no? Por eso creo que lo usé. Ahora, como les dije, es datos de 1888. La idea, o sea, no, la idea es jugar con esta información y aprendan a usar las funciones. No se, no se compliquen. Al final les voy a dar una fuente donde van a encontrar mucho más datos que pueden utilizar en R. Y ir jugando con estas funciones. A ver, uh, Swiss. Ah, otra cosita. Para comentar, utilizan este Michi. Para comentar cuando empiezan a correr acá. No se va a ejecutar nada, es un comentario. Eso, es, eso se usa para comentar el texto que no quieren que se ejecute. Un dato adicional. Ya. Para ver el name switch te va a ayudar a saber qué, qué columnas tiene ese dataset. En este caso tiene la columna fertilidad, agricultura, examination, education, catholic, infant, mortality. Y todos esos son porcentajes. Porcentajes. La fertilidad es una, una variable estandarizada, una medida estandarizada de fertilidad, que está en porcentaje. Eh, la agricultura es el porcentaje de hombres eh, que están involucrados en temas de, algo, de agricultura, de negocio de agricultura como ocupación, perdón. El examination, que es el porcentaje de reclutas que reciben la calificación más alta en el examen del ejército, ¿ya? Education es el porcentaje de reclutas con educación más allá de la escuela primaria. Eh, Catholic es el porcentaje de católicos y infant mortality es el porcentaje de niños que han fallecido, menores de un año me parece. ¿Sí? Ahora El HET, lo que te va a dar, si yo corro esto sobre la variable SWITCH, es los primeros cinco o seis valores, creo. No, a ver, dos, cuatro. Los primeros seis valores de ese dataset. Por ejemplo, para esta región cortelaric, eh, los valores de fertilidad, agricultura, examination, education, catholic y infant mortality, y todos estos en porcentajes, como les dije. Y de hecho, que si quieren saber más del dataset, ya les dije cómo buscar información, le dan este, una interrogación Swift y les va a llevar a la página web donde ahí está el detalle del dataset. ¿Cuáles son las características de esa información? ¿De qué año, qué significa cada campo? ¿Cuáles son los valores? Etcétera? Ahora, ¿cuántas columnas tienen? Lo que como vimos en la parte del LEN... ¿Qué me va a dar acá si yo ejecuto Length switch? Me va a dar la cantidad de columnas de ese dataset, no la cantidad de registros. Ojo, como le dije, hay seis: Fertility, agriculture, Semination, Education, Catholic, Infant Mortality. Pero si yo le doy Length a una de esas, de esos, de esas columnas que puedo acceder a través de este símbolo dólar, Fertility, en este caso el nombre de, de la columna me va a dar la cantidad de registros. Le dije que era 47, ¿verdad? Es 47. 47 registros. Y si quiero ver todo el dataset, ejecuto switch y ahí me va a dar toda la información que existe en esa, en esa, en esa librería. Y de todas las... De todas las los distritos creo, ¿no? Que eran. Ya. Ahora. Para calcular el valor mínimo de ese. Vamos a coger una de esas columnas. En este caso yo escogí infant mortality. Y voy a calcular el valor mínimo de esa columna. 10.8. Vamos a ver si es verdad. Ejecuto, para acceder a ese, ese valor de, de infamortality lo corren. Acá está en desorden. Y si yo quiero ordenarlo, a ver, para que me vaya de mayor a menor... no, este es el orden de las columnas con sort. Ya ves, acá, con sort me va a ordenar los valores de esa columna. Y acá voy a poder ver cuál es el valor mínimo y máximo. Pero si yo quiero solamente que me dé el valor mínimo, ejecuto el min, y si quiero que me dé el valor máximo, max. Y pongo el valor de la columna que yo deseo saber la información, 26.6, coincide. Ahora el range me va a dar el valor mínimo y el máximo. El valor mínimo y el máximo de, ese dato, de, esa, columna, de esa columna infant mortality. El min es la media, que es una de las medidas de posición central que les expliqué. 19.94255. Que esto vendría a ser la suma de esos 47 valores en el, entre el total de datos que es 47. Si yo quiero lo puedo. O sea, vamos a ver. Sería la suma de mortality, infant mortality entre el length. A ver, a ver. Porque me dé el tamaño de datos y me tiene que dar ese mismo valor. Listo. Lo mismo. Esa es la fórmula de la, de la media. Pero ya ustedes usan el mismo. La mediana, que es el valor central, que es el valor mortality. En este caso no es un cálculo. Sí me tiene que dar el valor exacto de ese, de esa, de esa, de ese vector mortality. En este caso es 20. Quiere decir que el valor central está, porque en este caso si, se re, si, si no existe un valor central, si fuera por ejemplo un valor par, lo que va a hacer es sumar los dos valores medios y dividirlos entre dos. Pero como en este caso es 47, si sí, agarra el 20. Este sí es un valor dentro del vector. La moda, vamos a ejecutar, ¿la función moda será moda? A ver, les pregunto. Si lo ejecuto va a estar bien, vamos a ver si es verdad o no me dice que no existe la moda que no existe la función moda no existe entonces está mal no, no hay moda R. bueno vamos a ver más adelante que que sí existe pero tengo que instalar un paquete que se llama mudes y lo voy a instalar ahorita install package mudes esa función moda no tampoco es que se vaya a armar moda tal cual. Y voy a agregar la librería, cosa que ya habíamos visto, library modest. Ya está. Ahora, la función que me va a calcular la moda, bueno, no calcular, que me va a dar la moda, porque no lo no, no calcula, es un valor que ya existe, solamente que te va a hallar, en todo caso, que te va a, cal, que te va a hallar los valores que tienen tiene mayor frecuencia, es el MFB y el la y la columna y el vector de mortalidad. Y te va a dar qué valores se repiten más. 18, 20 y 20. 20.2. Esos tres valores se repiten. Si desaparecen aparecen tres es porque los dos tienen la misma cantidad de, de, de ocurrencias dentro del vector. A ver, vamos a ver. Ahora, esto es como la forma más, más fácil de usar para calcular la moda. Pero también hubiéramos podido usar table. Ahí yo no hubiera necesitado instalar nada. Este table lo que va a hacer es tú pones el vector DEN, el vector del que, quieres, que quieres saber, y te va a dar la, la ocurrencia de los valores de, ese, de, ese, de cada uno de los registros dentro del vector. Vamos a ver, vamos a ejecutar. ¿Ven? Te va a dar la ocurrencia de cada uno de los registros. El 10.8 solamente está una vez, el 15.1 está, está una vez, el 16.3 está dos veces, y en este caso me salió la moda 18.0, ¿no? El 18.0, a ver si ustedes ven mejor que yo, no lo veo. A ver. Ah, acá está, el 18 aparece acá, acá lo puse 18.0, me equivoco, acá está. 18 aparece tres veces, el 20 aparece 3 y el 20.2 también 3. Es por eso que la moda la ha calculado como esos tres valores, pero si uno de ellos pareciera 5, solo saldría ese valor. Esta es la forma como que más, pues, de fancy de calcular la moda, pero también hubiéramos podido usar table. Y ahí te da la ocurrencia, de, en este caso te da la ocurrencia de todos los elementos del vector. ¿Y para qué es esto? Ah, ya. Yeah. Esto te va a calcular la frecuencia de la tabla, pero en porcentajes. Es como si llevaras esto a, a porcentaje del de total de, de datos de... Del vector entre 47, de cada, de cada ocurrencia entre 47. Habíamos hablado también de las medidas de posición no central, en este caso los cuantiles. En eh, los cuantiles, vamos a ejecutarlo. En cada uno de estos, por si acaso, se hace sobre un valor numérico, sobre un vector num, numérico. En este caso, seguimos con el, la mortalidad infantil, lo ejecutamos. Y como les dije, en el tema del de, de, de, de cuartil 0 y el cuartil 100 son temas obvios porque es el primer valor y el último, el mínimo y el máximo, por así decirlo. Pero los cuartiles del 25% de los datos, el 50 y el 75, son el 18.5, que son valores, ojo, al menos que son valores, 18.15. 50, que es el, la mitad del medio, y el 75 por 21 por 70. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero un, el percentil 30? O el 30 de la ubicación del 30 por de los datos. Para esto utilizo la misma función cuantil, pero le pongo como parámetro, puede ser un valor, en este caso le he puesto un vector, porque quería, la siguiente le iba a mostrar dos cuantiles. Le pongo parámetro 0.30, que quiero que me muestre cuál es el valor al 30%, por, al 30 de los datos. A ver, vamos a correr y me da el 18.62. Es como que el cuartil 30, o sea, percentil 30, perdón, percentil 30. Y acá, si yo quiero dos percentiles, el del 25 y el, el 100%, en este caso me va a dar el percentil, 3, el 20, percentil 1 y el percentil, perdón, perdón el 20, percentil 25 y el percentil 100. A ver, vamos a ejecutar. Y estos coinciden con el cuartil 3 y el cuartil 4. ven 18.15, 100% 26.60. Ya. Hola, Ahora la... me... Una consulta, ahí veo que por ejemplo los datos están ordenados eh, de, ma... de menor a mayor. Si mis datos estuvieran en posiciones diferentes, ¿la función de cuartil funciona o, o no? Sí, o te... Igual tengo sí, que ordenarlo. Sí. No, no, no, no necesitas ordenarlo. En caso... Eso es lo bueno, o sea, que no necesitas ordenar para usar el cuartil, lo usas nada más. Solamente que acá yo lo ordené. Para, para que ustedes lo vieran acá dentro de, de la función, cómo, cómo comprobar esta función de media y, y cuál percentiles dentro de, de gráficamente, o sea, que se vea, ¿no? Pero no necesitas ordenarlo para usar el cuantito, ¿no? Para nada, no, no necesitas. Ok, gracias. Ya. Yeah. Eh, luego las medidas de dispersión que les había mencionado también, el rango, que vendría a ser el valor máximo menos el mínimo. Ah, perdón, el rango es el valor máximo y el, el valor mínimo y el máximo. Pero acá te da los valores, no te, no te calcula el rango, la diferencia. Podría ser la diferencia del valor máximo y el mínimo también. El, te da el, ra, el rango intercuantílico que era el percentil, el percentil 75 menos el percentil 25 que es 3.55 si yo resto esto 21.70 menos 18.15 me tiene que dar esto y la desviación estándar SD es 2.912 bueno esto es un poquito de todo lo que es la estadística descriptiva porque también hay en la estadística descriptiva se ven gráficos. Pero este, en este tema no lo voy a tocar porque al momento de usar gráficos, un poquito que se complica la cosa porque tienen que, para ver dos gráficos, este, usar una función o concatenarla a, a la función de gráfico. Por ejemplo, un histograma, un ggplot, etc. Entonces esto no lo he querido meter acá porque ya esto era bastante para un tema de introducción en R. A ver, voy a regresar a mi ppt, pero ya está acabando, ya no estamos pasando, perdón, perdón. Ya voy a ya. Ya. Ya vimos la, la, la aplicación del problema en estadística descriptiva. Y como les dije, acá les dejo una URL donde encuentran un montón de datasets para ir practicando. Eh, con estas funciones y ustedes puedan malograr lo que sea, no se va a pasar nada. La idea es que, ¿cómo van a aprender? Usándolo. O sea, es, es, es equivocándose, viendo los errores que salen. Es la única forma de poder aprenderlo. O sea, no es que necesiten aprenderse de memoria las cosas, porque yo creo que ni yo sé el 100% de error, ¿no? no lo sé. Y lo que he ido aprendiendo ha sido con errores, buscando internet, informándome, leyendo... Ojo que tiene que ver mucho el tema de leer los papers, porque cada una de estas librerías, en este caso no, no les he mostrado un PDF, pero hay muchas librerías que vienen con el PDF, de cómo se construyen las funciones, de las fórmulas estadísticas que utilizan. Es muy bonito, es bien chévere, en verdad, meterse a leer y ver cómo fue construido. Esa es la única forma, o sea, pueden jugar, entren a esta, esta URL, de hecho ahí hay unas datos, hay dataset desde psicología que me interesa mucho averiguar porque yo, yo estoy viendo ese tema para, en mi carrera. Y, este, y jueguen, jueguen, malogren los datos. Este, que así como les dije. Les dejo luego el resto, los voy a, se los va a compartir este, en otra de sus correos. ¿Y dónde puedo aprender más? Lo que les dije, ¿no? Eh, entren a la página de R. No sé si puedo hacerlo ahorita. Pero hay, hay libros inclusive. Les voy a mostrar mejor. Les voy a mostrar rapidito, rapidito esto. Voy a, voy a entrar. Bueno. Uh, yeah. Perdón. Oh. No, no, no te preocupes. Este quería compartir otro link, pero los voy a, sutar, los voy a saturar de links. Sí, pero este, lo, lo ponemos acá, si no este, a este para sí. que lo puedan ver en este mismo PDF y lo tengan todo bonito acá en un solo. Sí, yo les este, voy a compartir este, las slides de Lucía, se los voy a mandar para el correo de la Meetup y también lo voy a poner en la Meetup. Este, lo que me gustaría en este momento, aprovechando que estamos teniendo links, les voy a mandar un link. Y Lucia, si me permitas compartir un ratito para... No. Eh, entonces van a entrar, cuando entren a ese link, van a ver una página así, ¿no? Entonces, por favor, un pedido, el primer pedido, este, para que nos puedan dejar feedback. Y eh, sí, vamos a compartir todo. Entonces, lo que van a hacer es que de, en la columna que, que quieran dejar feedback, en lo que les gustó, no les gustó, y bueno, sugerencias en general, le dan este un más acá y va a aparecer una notita y ahí pueden escribir. Así que, por favor, el feedback siempre es muy bueno, es, es muy bien recibido, perdón, y eso nos ayuda a, a, a ¿cómo se llama?, a seguir eh, mejorando. Eso por una parte y este por otra antes de que antes de que se vayan Le, otro otro favor es que por favor por favor si pueden abrir sus cámaras este para hacer una foto grupal ya que para no perder la costumbre sí por favor no importa todos estamos hecho bolitas así que no se preocupen A ver, yo voy, yo voy poniendo la cámara. Ay, perdón, sale mi cosita. A ver, espérense. Ay, tengo mucho brillo, perdón. Ya, ahí. Ya, ya tengo un montón de fotos. <risa> ya, chicas, este, no sé, Lu, ¿tienes más?